Muy buenas, eh, pues si no lo veis, eh, voy a grabar un vídeo del unboxing del Alien SH5 3N1, 3 in 1. ¿vale? Que en pocas palabras, eh, lo que hace el láser este es que eh, tiene dos colores: vale. tiene un color rojo, tiene un color eh, azul medio alilado, ¿vale? según la, las fotos y los vídeos que se ven en la página. Sería un rojo y un azul básicamente. Y luego en medio tiene otro láser que lo que hace ya, digamos, es, eh, podríamos decir, ¿cómo se llama? Bueno, hace como, como figuras, pero que van girando todas a la vez. ¿eh? Es, como, es como un panel que gira todo a la vez, que eso normalmente se enfoca, bueno, enfocaría en este caso una pared. Y luego tendríamos dos láseres, uno eh, en este caso sería el rojo. Veréis a la derecha este, veríais el rojo, aquí veríais el azul. ¿Vale? Y cada, eh, cada uno haría figuras, haría estrellas, eh, redondas, eh, triángulos ¿vale? que van oscilando ¿vale? y los mueve un poquito también, eso, ¿no? también los desplaza un poquito para un lado para el otro. ¿vale? Pues eso es lo que hace el y luego Además, el, el 3 en 1 es que tiene flash estroboscópico de varios colores que te permite hacer como un flash esclavo que se llama, que es pum, pum, pum. Es como destellos al ritmo de la música. ¿eh? Entonces, tendríamos. Láser ro eh, rojo, láser azul, cada uno haciendo figuras. Luego tendríamos láser en medio verde, que haría eh, como un panel así en plan con muchos puntos y tal, como figuras, figuras pero como fijas, que se mueven a, a bastante velocidad, depende de como tú quieras, para izquierda derecha, van haciendo giro. Eh, y bueno, y luego el flash, ¿vale? Todo esto se puede poner manual, con un mando de distancia, o se puede hacer también... Eh, eh, que iba a decir, eh, con mando de distancia se puede hacer con DMX512 que es una, una mesa que vale unos 50-60 euros, ¿vale? Y eso se conecta con un cable, un cable tipo Canon, que le llaman y con eso también pueden manejarlo como si fuera una, una mesa de luces ¿vale? Y ya está y trae eso, un mando de distancia para modificar todo, velocidades, que apagues la zona del centro y solo déjenlo los láseres para modificar, para dejar eso eh, bueno, pues a tu gusto, ¿vale? Y tiene micrófono para ir al ritmo de la música, además, ¿vale? Bueno, pues vamos a... No, mira, no voy a romper mucho esta esta funda, pero esta funda es fabulosa, porque va súper, súper protegido. ¿eh? Esto vale para hacer una devolución o algo que tengáis que embalar. Bueno, esto es la hostia, ¿eh? es la hostia, la bomba esta, ¿vale? La marca es Alien, ¿vale? Y el modelo exacto... Aquí lo tenéis... 5SH, tal, tal, ta, 3 sin ¿vale? Yo creo que se habrá visto. Creo que se habrá visto. Bueno, pues vamos a ver. Pesa un kilo 100, más o menos. Y, bueno. Precio unos ciento y pico euros. Ciento y pico, depende de las ofertas que haya, pero ciento y pico euros. Yo es el que más me ha gustado porque no dependía... Eh, no dependía de estar enganchado a un cable cable este cano, un cable de micrófono, ¿vale? Y mesa. Eh, lo bueno que tiene este modelo, es un poquito más caro que alguno que hace algo parecido, pero tiene el mando de distancia. Y eso te permite no, te, no estar pendiente de, de, de toda la instalación de cable, solo tienes que llevar la alimentación y ya está. Y no tienes que. Que comparte la mesa, ¿eh? la mesa de luces ¿eh? que ya digo, no es que sea muy cara pero bueno, todo va sumando Al final es otro cacharro más y bueno ¿eh? ¿qué potencia tiene? pues en principio mmm, alrededor de entre, entre 100 y 350 milivatios cada láser ¿vale? es un láser poco potente no es peligroso, pero tampoco puedes estar mirando mirando ahí la luz ¿vale? el mando así o se ha pedido en aliexpress que es donde están los precios más competitivos actualmente cable europeo de enchufe cuando tú lo, lo pides lo puedes pedir con cable americano bueno varios tipos de cables este cable europeo bueno exacto no por esto en realidad sino por esto este sería vale, el enganche Pues diría que, que viene un soporte, han modificado algo respecto a la imagen que se ve en la... Sí, respecto a la imagen que se ve... Vamos a poner la foto para que veáis cómo se veía por delante y por detrás. Bueno, viene en... En, en corcho. Y aquí tenemos el enlace. ¿vale? Esto se tiene que colgar. Tienes que colgarte del techo o de algún soporte. También le podrías poner un soporte giratorio, sí. Yo de hecho tengo algún, algún motor de cámara de vigilancia y se le podría acoplar. Habría que ponerlo al revés, habría que ponerlo pues así, ¿no? Ponerlo al revés o colgado el, al revés el, el motor. Y entonces te permitiría hacerle este movimiento. O sea, podrías hacer... Todo esto en el láser, ¿no? Le podrías también hacer que se moviera así o así, en fin, depende. Pero eso ya, para eso necesitas el motor externo. Por detrás, ¿cómo es? Bueno, pues por detrás, que yo lo vaya explicando. Aquí tendríamos, esto no se necesita porque, traemos, ¿eh? porque tenemos el mando. El mando no se necesita. Pero si no, pues este sería el cable que decimos cable tipo Canon, que le llaman cable de micro, de los buenos... Eh, que es el DMX, es, tiene entrada y salida, este sería la entrada, de aquí iría a la mesa, vale de aquí iría a la mesa, y este sería para otro aparato que siguiera dándole la información. Digamos, iría en serie aquí, metes la mesa, la metes aquí, y mesa de luces, y luego de aquí saldría si tuvieras más láseres o tuvieras eh, pues más, eh, más aparatos que funcionaran con el, el estándar este de DMX, ¿vale? Eh, esto no sé muy bien cómo es, pero se supone que es para hacerle los programas, para modificarle los programas, el número de programa, creo que es, o el número de canal, no lo sé muy bien, del DMX. La alimentación, el ventilador, pesa bastante. Es la hostia esto, Uah, ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad por delante! ¡Qué bestialidad! Aquí no podemos tocar, estos son los láseres. Ya veis que es ve un sistema bastante profesional, ¿vale? esto hace años hubiera sido impensable, ¿no? Tener un láser en casa y, y bueno, esto todo esto tiene que moverse luego a toda velocidad para hacer las figuras y los dibujos. estos son los del medio que hace verde y creo que rojo, ¿no? green eh, y, y Rec, que son los que digo que hace como, el, como las flores en medio, ¿eh? Como, imaginaros una flor, ¿no? Que se mueve rápido y tal y como muchas estrellitas y tal que se mueve sería lo que iluminaría como muchos puntos en la pared, ¿vale? Y enlaces, estos dos puntas, estos dos de los lados, son los que hacen los dibujitos, es, digamos, la creen de la creen, o sea, lo guapo es lo que hacen estos, ¿vale? Y luego este es el, el estrobo, ¿vale? Este sería el flash, que, que es el que hace los destellos, que es lo que tiene bueno este, este modelo, que es el 3 en 1, por eso, no es 2 en 1, es que tiene eso adicional, que otros no lo tienen. Entonces te ahorras otro componente, no tener que estar comprando otro eh, pues otro cacharro, que son 40, 50 euros, 60 euros, eh, que es el otro flash, por ahí. Depende, si necesitan mucha potencia, lógicamente con esto da poca, ¿no? Necesitarías comprarte unos paneles de, bueno, los hay desde 20 vatios hasta 100 vatios, ¿no? De flash, ¿no? Que son los que van haciendo pum, pum, pum, ¿no? O sea destellos, de ¿no? Y eso sí, tienes que tener una iluminación un poquito floja floja donde graves pues para que se vea el láser, ¿no? Lo que hay que también hacer es pintar la pared, yo la tengo ya pintada la pared eh, donde se va a reflejar el láser porque sobre una pared blanca quedaría fatal, ¿vale? Entonces tienes que poner una gris o negra ¿vale? Gris o negra, gris oscuro o negra para que luego cuando hagas el dibujo se vea el color, ¿vale? Y ya está, el pattern son patrones patrones, me parece que este modelo tenía 16 patrones diferentes creo, ¿eh? ahora estoy un poco de memoria y ya está ¿eh? aquí tendríamos el micro aquí tendríamos el micrófono para hacerlo funcionar con el ¿ves? menú, arriba y bueno, luego lo miraremos por aquí en el en el mando vamos a sacar el mando pero bueno, aquí tendríamos, pues sí, motor stop, ves, esto, estas zonas centrales, este, este y esto, estos son los que manejan la velocidad de giro de todo, eh, decimos, eh, como digamos, la flor esa que le digo, ¿no? Que es una especie de, no es una flor, pero para que os hagáis una idea, lo que hace que gire más a la derecha, a la izquierda o se pare y se quede fija, ¿vale? Y luego, pues tendríamos, pues, auto, DJ, ves... Eh, Flash, en fin, un montón de un montón de, de opciones para manejarlo. ¿vale? Pues venga, aquí lo dejamos. Ya cuando esté funcionando, pues ya lo veréis. No lo veréis en el canal donde está subido ahora en RT3, pero lo veréis subido en el. En el Twitch, ¿vale? En el Twitch, ¿vale? Pero, pero todavía no está funcionando el, el tema DJ, ¿vale? Pero cuando esté a tope, pues bueno, pues veréis los efectos y veréis un poco el resultado. Esto a lo mejor, pues dos semanas. Yo creo que en dos semanas lo tendremos todo montado, ¿vale? Pues venga, hasta luego.